Hola, en este video les voy a mostrar una pregunta sobre conmutatividad en la multiplicación de matrices y para eso vamos a mostrar también dónde está guardada. Nos vamos a, en la categoría, en el Stem Collection, nos vamos a la categoría Español y dentro de ella a Equinam.cl. Acá hay una, eh, una categoría que se llama Manual y nosotros la pregunta que vamos a ver va a ser eh, conmutatividad de la matriz. Entonces, eh, la, pregunta, la pregunta es la siguiente. Encuentre dos matrices A y B que sean diferentes, que no sean de uno por uno, y que cumplan con la condición de que A por B es igual a B por E. Por ejemplo, eh, podríamos colocar eh, la, la matriz 1, 0, 0, 1, que es la, la matriz eh, identidad. Y también podríamos colocar la matriz menos 1, 0, 0, menos 1. Eh, si podemos comprobar. Me indica que es correcto. Ahora, eh, esto está en el artículo, pero de todas maneras lo podemos mostrar acá en el video. Eh, si volvemos a la pregunta y presionamos el botón de, que muestra el algoritmo, o que muestra en general la configuración completa de la pregunta, eh, podemos ver que es bastante sencilla de crear. Y por, tan, por lo tanto también es bastante sencilla de modificar, agregándole más condiciones o cambiando la condición. Aquí está el enunciado que es fijo, no tiene valores aleatorios. Y eh, en la, para definir la respuesta, en respuesta correcta, se colocan dos líneas. A igual a gato A, B es igual a gato B. En validación, se presiona función de calificación y se le pone un nombre. Eh, test. Eh, y también... Ah, en respuesta correcta faltó observar otra cosa. Se presionó Wiris Editor en un, una ventana emergente y también respuesta compuesta. Eh, y en las variables eh, para poder de, eh, decirle al sistema cuándo la respuesta está incorrecta o no eh, se genera este algoritmo de una sola línea. Eh, dice eh, la eh, si el alumno ingresa respuesta a y b para que sea correcta se tiene que cumplir la condición de que muten y que el número de filas de A sea mayor o igual a 2 o esas son las dos condiciones que se piden por lo tanto yo con el símbolo I podría agregar más condiciones esa sería la pregunta